Los deberes. Los deberes siempre te mandan en escuela, colegio y universidad. Existen varios tipos de deberes que te pueden ayudar. Mamá. Oye, mamá. Sí, hijito. ¿Me puedes ayudar en matemáticas? Bueno, a ver, diga la operación. Ya, aquí dice 5 por 5, 25. Dividido a 2. 1.990.839 Dividido a 9 ¿Cuánto sale? Árgelo tú mismo Pero mamá, ayúdame No, yo no sé busca a ahí No Papá Oye, papá Sí, hijo Puedes ayudarle a ver Bueno, dame, no ¿qué te ayuda? Ven Aquí dice 2x2 4 por 1.999.893. Mil, ¿Cuánto es? Ya. Eh, pero primero dame tu correo. Bueno. esto todo es tomar pero papá repite todo Toma, pues! Aquí no yo repetí todo que a mí que me importa tío oye tío que ven ayúdame El de verdad no entiendo estoy jugando rápido no me importa que estás jugando a playstation y no, ¿te voy a ayudar? No, también me ayuda. ¿Ves? No, pero... No, ¿Qué te pasa? Sana, dinosaurio, ¿de qué estaba hablando? La escuela te manda los deberes más fáciles, pero tú no sabes nada. Los deberes de escuela te ayuda tu mamá, los deberes de colegio te ayuda Wikipedia y los deberes de universidad te ayudan los libros. Sí, los libros. Mm. Si te gustó el video, dale un me gusta, está, coméntate y suscríbete. Si no te gustó el video, dale no me gusta, coméntate y suscríbete. Y ahí nos vemos. Otro video de Punto Chau, chao.